Ah, buenas, volvemos desde Off, tu tienda online de confianza. Hoy vamos a enseñaros cómo restaurar de fábrica un móvil, bueno, Samsung o alguna otra marca, excepto eh, Sony. Eh, es muy sencillo, simplemente es entrar al menú, pulsar en ajustes y luego buscas en cuentas, copia de seguridad y restablecimiento. Y ahí te pone el último apartado, restablecer datos de fábrica. Esa sería la manera más sencilla de, de restaurar un cualquier dispositivo Android. Restablecer dispositivo, eliminar todo. En ese momento el móvil se reinicia, borra todo el contenido que tenga y se queda como cuando venía en su caja original de fábrica. Es como ahí está arrancando, y pues nada, ahí es simplemente esperarse un poquillo a que borre todo el contenido y restablezca todos los ajustes y lo instale en el sistema operativo. Hola, volvemos desde móvil Off. Y vamos a enseñaros la segunda manera que hay de hacer una restauración de fábrica. Esta forma es la que nos puede ayudar en el caso que hayamos olvidado el patrón o el pin de desbloqueo y no podamos acceder a, a nuestro móvil. Esto aplica para todos los móviles Samsung. Vale, pues vamos a proceder. Apagamos el móvil. Y luego, simplemente con una combinación de teclas, el, modo, el móvil entra en modo recovery o modo restauración. La tecla de volumen arriba, la tecla del menú o home y la tecla de encendido. Lo tenemos que dejar pulsar unos segundos hasta que nos aparezcan las letras azules y en ese momento dejamos de pulsar para que entre en el modo recovery. Vamos a ello. Dejamos de pulsar. Ya hemos entrado al modo recovery. Tiene varias opciones, están en inglés, pero es muy sencillo. Es simplemente bajamos con los botones de volumen, vamos hasta donde pone Wipe Data, Factory Reset que es restauración de fábrica y borrar datos. Con la tecla encendido es el OK. Le damos al OK, bajamos hasta donde pone Yes, borrar todos los datos de usuario, volvemos a pulsar, ahí ya nos está borrando todos los datos que, que tenía el móvil. Luego es simplemente darle a reiniciar. Reboot System Now, le vas a reiniciar y ahí ya nos ha hecho una restauración de fábrica, borrando todos los contenidos, ajustes y además en el caso de que tuviésemos un patrón de bloqueo, lo borra totalmente. Y ya podemos acceder nuevamente a nuestro móvil y configurarlo ya nuevamente. Vale, ahí simplemente es esperar que se tarda uno o dos minutillos en terminar de restaurarse y en arrancar el móvil. Vale, pues vemos cómo ha terminado de restaurarse el móvil y ya, pues es simplemente configurarlo como, como cuando estaba nuevo la primera vez. Ya se ha borrado todo, todos los ajustes, todos los bloques que tenía. Y obviamente también todos los archivos que tenía dentro, ¿vale? Entonces con esto culminamos, eh, esas son las dos maneras más sencillas que hay de hacer un factory reset, una restauración de fábrica a un Samsung o a un móvil eh, que lleve Android excepto Sony.